Hola chicos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a estar jugando Free Fire con un compañero, eh, veteranos <ríe> Lobo solitario, clasificatoria O jaula de hierro también, como le dicen Ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Tu espalda No, no más gente aunque que tener cuidado, del eh, señor lag Ese sí, ese sí me friega Acá están los dos contra mí ¿Lo maté uno? Dime, me me mátalo, no mata, no mata, no muerto, No muerto, no mata, muerto. Al primero le da una rojiza. No, está está, está. Te cuido, está por ahí, está por ahí. Está por ahí, está ahí. Está ahí, ahí. Está ahí, ahí. Está Atrás, está ahí. Está ahí, está ahí. Está le metí un rojito por ahí, ¿no? coge las mejores armas. Ah, no, no te toca a ti, no? Pues sí, a mí me toca. Ahí dice Betra Nessa. Sí, no sé, me no voy a ahorrar el nombre. Ya yeah. La Franco. Mira, es sí, que me vas a volar, sé. cabeza Por la izquierda, yo no Para acá arriba no hay nadie, por si acaso Los dos están en la izquierda, los dos están en la izquierda Ya, tú puedes, tú puedes, yo te voy a dejar Voy a hacerme un lado 159 No uno si me ah. Lo maté, lo maté a uno lo está, marcado, lato lato lato está, marcado, está marcado, está tocado, está marcado está tocado. Ay Dios, pero con lag, lo maté, pero con lag <risas> Son nuevas estrategias. El futuro Free. Futuro Free. Free 2. Free Fire 2. Están los dos. Acá, acá, o sea. El de anaranjado está más débil, ¿ah? ¿eh? Pues esto, pues esto, pues pues. pues, pues, pues. Se cerró. Con esto es suficiente. A ver. Nada, casa. Allá recién. No, no, no, no, no. Falta la última, 5 a 0, tú qué dices? ¿Se logra? No se logra. ¿Qué Nosotros el dúo dinamita. Dúo dinamita teclado. <risa> Alfa buena maravilla, onda dinamita escuadrón lobo <risa> falta que nos devuelves. <risa> no, no creo que nos volteen, no. Sí, sí, sí. no. Nos humillan, nos humillan. No. Hay un con izquierdo, no me se agarra, izquierda, la Me cagaron, me cagaron. Ya ahí. marqué uno, ya marqué uno. Te he tocado, este se es puso de... Ahí están los dos. Bueno, buena, bueno, bueno. No que la más la más la más la Listo <risa> Bueno, pero buena, bueno. oh no tengo piernas. Ya me cargó, ya me cargó Se visionó, qué arma, se visionó Ya solo esta Dos ya está. Tres la doble Franco, la doble no, no, no. la doble Franco, qué. A ver si puedo, con la doble. ¡Uy, qué, no sé qué, tocará, y la maté ya. 159, ¿tú? No, te sí. cuido cuídate, cuídate, cuídate yo no tomo muy también a no, golpes no No, tome la cabeza Tan tocado, tan mal Hoy es tocado, tocado? Tampete con un tiro y tú a puño me quieres matar No sé, es que se está moviendo mucho, pero sí. Encima madre? que me las No me lo mates Verga, la hace mierda Cuidate, cuidate, cuidado. Cuidado, cuidate, cuidado. Uy, ya está, ya. Con ese vamos a. hay que matar al otro. Oh, Dios. ¿Dónde está? Acá? Está encerrado. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no ve. a Oh, su luz. Otro... Harto luz tenía. Uh oh, al otro líder. Uy oh, al otro líder a una burguisa con la web. Ah, ya. No me he dado no, cuenta, no, ¿sabes? No me he no, no dado cuenta. El que te mató, puño. En, en lunes, ¿sí? Ah, solo he visto que... Que se ha muerto nada no, más, no, no, no he visto cómo le ha matado. ¿Qué sabe, qué sabe? ¿Marcado? ¿Es ¡Ay, dos! No. Oh, oh. ¡Corre! Ay. <risa> <risa> Ay. Ah, a la izquierda, a la izquierda ¡No tengo vida, cabrón! ¡No me deja curarme! Está por tu lado, por tu lado, hay un... No, me voy no, a curar, me voy no, a curar, me voy a curar, tú usas tu pelea, tu pelea. Voy para voy, voy arriba, ¿eh? no, no se puede porque si te ha tapado. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo no mate, Dios ¿no? <risa> Está subiendo. Claro, pero pues no, es que yo mato con la mente, este, ¿eh? yo digo, lo quiero matar y ya está, se murió. A la derecha, a la derecha hay uno Uy, lo que es que hice, mano A la derecha, que loco bien, bien, bien. Se puso tromos Hijo de la gran, se puso pared Se puso pared a los dos lados Lo saco Está pegado, está pegado Uy Sácale clip, mano, sácale clip <ríe> Ah, cuando me he muerto, yo he visto cuando me he muerto, nada más hay rocas que necesitan. Tendría que especiarte para poder sacar clips de cómo matas, pero... Seguía vivo, así que... sí, sí, sí, Ya no me has escogido, allá Ahí está tu acá, flamacilo Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, No Me ha cabeza, segunda, ¿por qué me ha bajado harto rápido? ¿Por qué me ha bajado harto rápido? Hasta saco así clip de lo que juegues Adiós, ayá. Adiós, ayá. Adiós, falta que ayá. la manqué. Nada ayá. puedes. En cualquier momento Adiós, <ríe> Lote. No sé, no lo vi Una lechuga de... Oh, recoge mi cuerpo, yo... Si eh, quieren tierra. <ríe> He tirado Acá <ríe> está, acá está Derecha, derecha, derecha quieres quieres quieres quieres No, pues... Tú tienes que poder... Eh... El arbusto, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? No sé para decirte eso. No, ¡Oy! Una madre la que me he tirado esto ya está... 5 Cinco, cinco ¿no? sale 5 de cinco, quizás... ¿no? Ahí está, ahí está, mierda. Mierda, se dice dicho de rodarse, hijo de puto. Por otro, por otro, por otro, por otro. Verga. Me curo, me curo. Mira, me este no dos. No es de los que se esconden. Tú cúrate, yo, yo lo voy como, como pueda. <risa> ya está muerto. <risa> no, no, no, yo también he ayudado. No solo tú. No, no, no, no. Ah, no, no. No,